Mire, yo soy de la comunidad de Santa Elena. Mi nombre es María del Refugio Ortiz Piña. Nací el 27 de octubre de 1947. Y el 1 de noviembre se acostumbra a hacer gorditas de horno porque antes los cementerios eran fuera de la comunidad, estaban muy lejos, y no había camiones ni nada, había nomás burritos, y era lo que se iba uno a visitar a los enfermos, los que tenían burritos y los que no se iban caminando, y para llevar qué comer, porque entonces no había mucho pan que digamos, y no había dinero, entonces se llevaban gordas de horno, y para recordar el día de los muertos, se hacían unos muertitos, en unas hojitas se les ponía carita, y manitas, piecitos. Si quería uno los ponía cruzados de brazos y si no se los ponía tirante los bracitos para recordar a los muertos. Eso es lo que yo recuerdo.